¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Sol Estrella en la Cocina Una vez más Comenzamos preparando este rico postre de fresa agregando medio litro de leche Y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas para que puedas ver este otro y otros 40 mililitros de concentrado de fresa revolvemos agregamos 30 gramos de azúcar revolvemos y si te gusta este video dale like y comparte y agregamos 30 gramos de maicina integramos con la varilla recuerda darle a la campanita para que te lleguen este otros videos las notificaciones Revolvemos. Encendemos el fuego. Y revolvemos constantemente hasta que hierva. Por cierto, si te gusta este video y quieres que te deje un saludo, indícame desde qué lugar estás viendo los videos. Y con mucho gusto te dejaré un saludo por acá, en el próximo video que suba. Este es un postre exquisito, muy rico, es muy bueno para negocio también, es bastante rentable, lo puedes usar como emprendimiento, como plan de negocio, es muy bueno sé que ayuda bastante vamos a ver el modo de preparación completo y pues ya cada quien decide si lo quiere tomar como emprendimiento yo lo recomiendo apagamos el fuego dejamos que esta mezcla eh, cambie un poco la temperatura que baje la temperatura que se enfríe un poco para servirlo. Acá tenemos las galletas. Acá tenemos el envase. Colocamos una cucharada sopera, una cucharada grande, de mezcla de fresa o de frutilla. Agregamos capas de galleta. Esto es queda un pastelito muy muy rico. Agregamos otra capa de galleta, esto, hace, esto es como parte del bizcochito, otra cucharada de mezcla, otra capa de galletas, este postre se prepara, se deja enfriar mínimo por unas 4 horas o durante toda la noche y esto queda delicioso para disfrutarlo en familia a la hora del postre como les digo para negocios se venden bastante bien se venden bastante, son muy ricos una vez servido los postres como les digo se lleva a refrigerar mínimo unas 4 horas y queda delicioso Y de, de esta preparación, de esta mezcla de los ingredientes que le voy a dejar al final de la pantalla eh, Pueden sacar unos cinco, unas 5 unidades Recuerden que es bastante rentable Culminado el proceso, acá tenemos los postres Decoramos al final con galleta triturada Esperamos que se refresquen un poco más Y los llevamos al refrigerador Y listo, las marquesas o los postres de fresa Deliciosos, los invito a un próximo video